Un fraternal saludo aquí junto a Martín nuevamente compartiendo contigo reflexiones que tienen que ver con lo que está pasándole a la humanidad, lo que nos está ocurriendo creo que es muy importante que nos vayamos preguntando que vayamos viendo qué es lo que está ocurriendo en este tiempo me pregunto, ¿no será que el humano está abusando de la libertad, está abusando de la Madre Tierra, está abusando de sus recursos naturales, está abusando de una especie de irreverencia que hace que viva como se le ocurra, sin sensibilidad, sin intuición, sin lucidez, sin discernimiento, no será que estamos en presencia de la sociedad del abuso, que careciendo de un código ético se limita a producir y consumir de una manera absolutamente desenfrenada y no será que todo esto tiene que ver con lo que nos está ocurriendo creo que tenemos que ir atando cabos y comenzar a darnos cuenta que todo esto no, no es generación espontánea, ni cayó del cielo ni es eh, de signo de alguna divinidad enfadada. Esto es la cosecha de lo que como civilización hemos estado sembrando los últimos tiempos. Creo que esta oportunidad es una invitación a repensarlo todo para que lo reflexiones, lo compartas y si quieres sigámonos reuniéndonos cada día. Un saludo.